Aquí de la que conquista otra semana más, otro jueves más, otra clase virtual que nos trae el Señor. Y esta misión, esta clase virtual se nos ha titulado La Botella de Agua. Una vez más, la Botella de Agua. ¿Por qué la Botella de Agua? Porque una Botella de Agua en un supermercado puede valer, vamos a poner unos precios: 12 pesos, un gimnasio puede costar 17 pesos, en un bar puede costar 25 pesos y en un avión 40 pesos. Esa misma botella con esa misma agua tiene un precio diferente en cada, en cada uno de estos lugares. En la misma botella con la misma agua solo va a cambiar su valor dependiendo del sitio en el, que, en el que, en que la pidas. Así que la próxima vez que pienses que no se te valora, a lo mejor solo se trata que estás en el sitio equivocado. Una vez más se ha titulado la botella de agua. Y esta botella, en diferentes lugares, tiene diferentes precios. ¿Será que estás en el lugar correcto? Esto aplica a mis hermanos de cruceros en la gloria, mi, mi amado hermano en la fe, de aquí, de la fe que conquista en la parte laboral, familiar, la parte de, los, de la amistad, de, en lo espiritual. Y mis hermanos de cruceros en la gloria, en esta clase virtual, el Señor nos lleva a Isaías, capítulo 60, versículo 1, en la, en la nueva versión internacional, Levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Esa botella que en algunos lugares, como lo dijimos al comienzo de esta emisión, tiene unos precios diferentes. ¿Será que tú realmente estás enfocándote en Cristo Jesús o te estás enfocando en los hombres? Te estás enfocando en lo que no debes de enfocarte. Y es por eso que el Señor te dice en esta casa virtual, Levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor está sobre ti. Y es lo que el Señor, ese valor de esa agua, de la botella de agua, ese eres tú, que tú estás purificado, purificada, estás en Cristo Jesús. Ese valor que el Señor te da es, es mayor que esos valores que le ponen a esa misma botella de agua en los diferentes, en los diferentes lugares. Y en Mateo 6.26, 26 y la nueva versión internacional, mis hermanos cristianos en la gloria, de aquí, de la fe que conquista, nos dice, fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almaneza, ni almanecen uh, en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No valen vosotros mucho más que ellas. Y es por eso que el Señor te está diciendo, mira lo que hace el hombre. Le pone precios a esta botella de agua, pero tú para mí eres más que eso. Eres lo mejor, era mi mejor creación. Era la, la perfección, no te he traído a este mundo... Por casualidad, sino con un gran propósito, te dice el Señor. Otro, que, otro versículo que nos lleva el Señor aquí, en, este, en esta emisión maravillosa que nos trae de la, de la fe que conquista, a mis hermanos. Y antes de continuar con ese próximo versículo, el Señor te dice, ¿Estás aplicando esto en lo laboral? ¿Estás en ese lugar apropiado que te están valorando de lo que tú eres? de que realmente lo que es, tú realmente estás haciendo esa luz en las tinieblas en el mundo, te podrán decir lo que, lo que sea, pero para el Señor tú eres un tesoro, tú eres su perfección, Él es el alfarero, y el alfarero no se equivoca con nada, y por eso que en Hechos 20 y 24 lo dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que, Termine mi carrera, así lo que decía Pablo, y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Como ese valor agregado que el Señor te ha puesto, esa botella de agua que tú eres, cristalina, pura, maravillosa, que no, ya no estás teniendo sed porque esa agua que tú estás tomando, es la palabra, la oración, esa, con, esa de congregarte, el Señor está haciendo una transformación en ti está pasándote por ese desierto porque está cumpliendo el propósito, ¿no? en otros caprichos, mis hermanos cristianos en la gloria. Y es por eso que el Señor, como decía aquí, aquí decía Pablo, en el Hechos 20 y 24, si el servicio que me ha, que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y es por eso, mis hermanos cristianos en la gloria, que esa botella que tú eres, que eres cristalina, y cuando tú tomas... Y nomás imagínate, cuando estás tomando esta agua, te sientes refrescante, te sientes bien, te sientes que el Señor, eh, que, que el, es lo mismo que el Señor está haciendo contigo, está refrescando tu espíritu, está refrescando tu alma y está haciendo una transformación en ti. Recuerda cómo comenzamos esta emisión. En la misma botella, con la misma agua, solo cambia su valor dependiendo del sitio en que la pidas. Si tú una vez más si vas a un supermercado puede valer 12 pesos o un dólar, dos dólares. Si vas a un gimnasio puede costar más. Si vas a, en un avión puede costar 40 pesos. Entonces mis hermanos de Cristianos en la Gloria, el Señor te dice, yo no le pongo precios a mis hijos. Yo sé lo que he creado y yo sé lo que voy a hacer con cada uno de ellos. Y es por eso que la botella de agua, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, en 1 Juan 4, 10, nos dice... En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que, que Él nos amó y envió a su Hijo para que, a, que fuera ofrecido como sacrificio en el perdón de nuestros pecados. Él pagó un precio, porque para, para, el, para el Señor, para el Padre Celestial, a través de su Hijo, eh, Él dijo, yo quiero recuperar lo que se ha perdido. Y El Señor lo está haciendo, y el Señor está golpeando muchas puertas, pero mucha poca gente está haciendo caso. Le está poniendo precio a su alma. Y está igual, y a, a, igual de ir a una vida eterna con el Señor, está, bien, está yendo a una vida eterna en el agua de fuego. Mis hermanos de Cristianos en la gloria, querido oyente, así que el Señor, Él nos amó primero. No nosotros los amamos, lo amamos a Él primero. Él nos amó primero, dando a su Hijo, mis hermanos. Y un amo maravilloso que el Señor nos habla. Cuán precioso Dios es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Y eso es maravilloso porque el Señor no pone precio a nuestras vidas. El Señor siempre está ahí. A pesar de las, eh, los errores, como lo digo colegialmente, de nuestras burradas que hacemos todos los días de nuestras vidas, pero el Señor dice, ¿de qué ha, hablas? Yo lo que estoy viendo, lo que, lo que estoy viendo ahora, que estás siendo transformado, estás siendo transformado, porque estoy cumpliendo la, la, el propósito, te dice el Señor. Porque en esta botella de agua, el Señor te está diciendo, realmente me estás, estás haciendo mi voluntad, realmente me estás, estás, estás escuchando, realmente estás escuchando mi palabra, realmente me estás escuchando y, está, y estás escuchando yendo donde yo te diga y lo que yo quiero que hagas porque cuando comienzas o cuando comiencen a ponerte a poner precio tú como esa botella de, de agua que eres ahí hay un problema porque estás en lo del mundo y el Señor no le gusta tibios él, él te está diciendo ¿eres caliente o frío? entonces mis hermanos que estamos en la gloria en esta clase virtual el Señor te está diciendo levántate resplandece que tu luz ha llegado la gloria del Señor brilla sobre ti. Tú como esa botella de agua pura, cristalina, esa botellada de agua que es maravillosa, el Señor te invita a que levante tus manos, le pidas perdón y comienza a sentir realmente ese valor que el Señor tiene, ha tenido en ti y la misericordia y su gracia están en ti todos los días de tu vida. Así que mis hermanos de Cristo, en la gloria esta ha sido otra misión más aquí en la fe que conquista siempre el Señor dando los mensajes maravillosos y cuán precioso Dios es tu, es tu gran amor todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas te damos gracias Señor por esta misión y un saludo a todas esas personas que nos escuchan en estas casas virtuales todos los jueves siempre dando la gloria, la honra y el poder al Señor recuerda que el Señor te valora como esa gran botella de agua no pone precio a ti el precio ya fue pagado hace mucho tiempo. Bendiciones.